Porque cuando pasábamos el tape y, y mostraban la eliminación de, de Tiago, te veía como muy compungido. ¿Qué te despierta a vos eso? Y yo, ¿Qué te yo, genera? Yo me identifico, yo creo que Tiago es el Brian del 2015. Sí, sí, llegó a la casa. sí, sí, sí. Lo Sin duda. en perspectiva en la historia ah. y, y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces yo desde el día uno eh, le, le hacía el aguante, le echo el aguante y hoy sigo empatizando con él, pero por... Por todo el entorno de la familia. la, la familia le jugó no, no puedo ver un juego en él. No, no a mí me pasa como a vos. ¿eh? ¿La familia le jugó contra, Tiago? Todo no, el yo creo fuera. que un familiar intenta perjudicar a, a un participante. No, no, obviamente yo no digo que lo hacen Pero Brian, pidiendo, ayer pero digo, Inconscientemente, inconscientemente sí. la hermana... No, la hermana no. Por ahí quizá un poquito lo que haya pasado con el papá. Con el papá. Claro. Pero Brian, eh, cuando lo despedía, Santiago lo, le dice a la familia, como para calmarlos un poco, la vida de él ya cambió. ¿Vos pensás que es así? Mirá, mi vida cambió. Yo hablo de mí, ¿no? Intento sí. y ojalá le pase lo que me pasó a mí, porque realmente a mí me cambió 300%. Tiene que, que, que, ¿no le... que tener ganas él de que le cambie la vida. Tiene que tener ganas él de que le cambie la vida. Bueno, ahí está. Yo pensaba en el ganas auto. ganas Yo pensaba en el auto, en el desafío del auto. Que es Esto que... es una opinión mía y es sin ofender a nadie. Sí. Pero yo... Hablando mal y pronto, yo me cae de hambre también toda Te mi vida. Y lo criticó también. ¿Me eh. claro. entendés? Mm. Y me toca la oportunidad de, de, de tener un auto. Y me tengo que caer de hambre 12 horas más. Me cae de hambre toda mi vida no me voy a caer de hambre 12 horas más. Después está la persona que lo puede aguantar. Creo que no, y no tiene esos recursos, y lo digo con mucho respeto, intelectuales para pensar eso, Tiago. Y de verdad, a mí me preocupa. Pero eso sobrevivencia, lo dijo más que Viviana con Venero en LAM. La cosa es sí está. estar adentro. Eh, de la casa y otra es, no sé si es parecida a tu historia, la de Tiago, y otra es afuera. De verdad a mí me preocupa qué es lo que le va a pasar a Tiago. Porque él vivió una vida de sí. fantasía. Sí, sí. Que es vivir no, en una casa que... hermosa, tener comida todo el tiempo, una piscina, ropa limpia, cuidada, el baño. Su vida es... Totalmente. Yo distinta. creo que hay muchos prejuicios. No quiero dar datos que sé, pero bueno, eh, hay gente que le está buscando trabajo a Tiago. Ah, qué bueno, ah, está bueno. Y qué bueno, bueno, pero ¿qué trabajo le están buscando a Tiago? Un trabajo que no voy a decir porque ya se van a enterar. Pero, pero con yo pregunto... No? no, no, por no. eso. Yo decía, ¿por qué a él le buscan ese trabajo? A lo mejor él quiere ser humorista, porque lo hemos visto imitar a Alfa, y a lo mejor él sueña con otra cosa de lo que uno lo ve en la sociedad. ¿Entendés? O decir digo? que el trabajo También que le están eso. buscando ya es estigmatizante. Sí, digo eso. Pero no quiero decirlo porque involucrar a alguien. Y, otro tema. Entonces, bueno, lo que pero no es lo que, podemos ver. Espera, como una ayuda, a la... sí, Quiero decirte sí, justamente hay gente que le va a dar una casa, te hago pienso. Tampoco. Ojalá. Quiero develar datos porque eh, bueno, ojalá que no bueno, ayude ¿ves? ni mucho. Sí, él va a tener muchas oportunidades vamos a ver, cómo lo sabe aprovechar claro. vamos a, es un chico de 19 años es muy, Nene, chico, muy chico tiene Nene. toda una familia alrededor con muchos problemas y ahora dependen todos eh, de él eh, Camila, por suerte, la hermana mayor con, lo vemos en su Instagram y todo, está muy bien centrada está de, el menor va a la escuela que es lo único que me interesa, porque no, no sé en qué quedó eso quedó en el chico que la lo la mandaban a el y menor y bueno, no, la no, no iba a la escuela ¿no la mandará la escuela o no? que sí si coincidís, vos que tenés mucha más información que yo, porque trabajás ahí, tengo la sensación, pobre Tiago, que la familia le lo, lo presionaba, vamos, vamos, de a la final, cada uno hace lo que puede. Creo que comparten el mismo juego. sueño, que es cambiar la vida de todos cari, Pero cari, que es, es lógico. Es, yo creo ver, que no le cambió una persona cari, toda esa responsabilidad. Cualquier a ver, todos los a la familia que le de familia final vieja, Y yo no lo sentía como una responsabilidad, sentía que era o sea, mi deber. Días. Y lo hacía porque lo sentía. Yo, capaz que Tiago entró ahí con la intención y su gan y su sentimiento de ayudar a su familia, a forma, no solamente a él. No creo que haya sido una carga. Sí, por ahí él le empieza a sentirlo un poco como una carga en el momento que lo sacan y dicen che no no sé si voy a poder pero yo creo que afuera va a empezar a ver un montón de cosas buenas con qué se encuentra tiago ahora fuera de la no, casa que para mí tiene que ser todo positivo esto depende de él y de, de, de, de, de la mentalidad de él y que salga eh, con con la cabeza eh, cómo decirlo viste que no se lo coma el personaje Mira, el famoso todavía le falta una semana donde va a ir un programa vaya el otro va a tener que hablarlo sí, pero ahí es donde se va a sensibilizar digo, mucho yo creo que influyó también en, en él lo que está pasando. Hoy estaba llorando Julieta y estaban charlando con Romina. Ellos piensan que falta un mes para terminar. Claro. Yo no puedo dar fecha, pero me parece que falta un, un poco poquito más. más Están sí. muy angustiados. Hoy, eh, mañana es 17, mañana se cumplen tres meses. Hay que estar tres meses aislados. No, Vos no lo sabés. Y la verdad hoy estaban contentos porque compraron y le, se pudieron comprar galletitas galletita, de chocolate, sí. gomitas. Venía. Y ahí la fue despertar Alfa Julieta. Te compramos galletitas y estaba, no podía pararte de la cara hinchada, Julieta. Pero Lau, perdón, no, de hecho, era, claro. ¿esto se le informa a los chicos? ¿Cómo va a ser? Porque, no, porque aquí no, no preparo a Santiago un poco no. Romina y, y claro, Julieta. Romina eso, le dijo sobre que, que no falta poquito, dijeron. Claro. Se habla de ¿cómo muchas se cosas. Pero otra cosa ¿cómo que avisa? les quiero preguntar, chicos, perdón. Eh, esa famosa valita. ¿Sí? ¿Qué sí. tiene? Hay un rumor que dice que el intercambio sería un intercambio entre Gran Hermano Brasil y Gran Hermano Argentina. Uno iría para Brasil y el de Brasil para Argentina. Bueno, empezó el ahora. es un rumor, la verdad que yo no lo voy a confirmar, va a ser Santiago el que diga qué hay en la valija y de qué se trata. Pero es un rumor que anduvo, anduvo por el ambiente. Y otra era que podían hizo, tener la, la, la fulminante, decía que estaba en la valija. También, o sea, de... por eso, lo va a decir Gran Hermano. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, en el caso de Tiago, que hablábamos recién, que se fue ayer, ¿cuánto tiempo este, tiene que estar? O sea, eh, y prácticamente... Prácticamente tuvo la semana de las cenotas. Sí. Hoy está con nosotros en el debate, mañana seguramente sigue, sí, o sea, hasta el viernes seguramente él se sigue notará. y después un poco queda liberado, pero él se va a encontrar con que su padre no está en su casa. Su padre todavía tiene una perimetral. Está viviendo creo que a la vuelta, por cerca de la casa. Sí, pero, o sea, chicos, ¿ustedes creen de que él se va a desayunar atención? con esto? No, ya lo sabe. No, no, sabe. no. Eso lo sabe. Chicos, estoy hablando del de ambiente que tenía en su casa. ¿Ustedes se creen de que el padre un no. solo día se puso loco y le bueno, a la pero También apuñalaron a la hermana. Claro, ¿no es, digo, es una cuestión los de violencia vecinos. en esa familia que seguramente viene desde hace mucho tiempo, lo contaron los vecinos en su momento también. Digo, Tiago sabe cómo se comporta su padre, cómo se comporta su familia. Y insisto con lo mismo, en una casa donde tienen a un menor trabajando, es una casa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 Decir ¿Vos, que ¿sabés la mamá que no ame? vos sabés lo que dice UNICEF, vos lo que dice UNICEF, que la realidad humilde de una familia no es justificativo para que un menor trabajé. Pampito, yo iba, a laburar, yo iba a laburar de chiquitito, de 7, 8 años. Yo veía que juntaban montaña de arena, llegaba el camión del corralón de un vecino y yo me ofrecía a ir a juntar ¿Ibas esa a la arena. escuela, yo iba a la escuela. Vale, y mi chico mamá chico. no me dejaba ir a juntar esa montaña de arena. Y yo le decía, mamá, yo lo quiero hacer porque no, yo, para para te que es que yo. Bueno, bueno eso este es, es un acto de amor mío para con eso mi mamá. otra cosa. Total. Entonces, y vos ibas a la escuela, estabas escolarizado, tu mamá te mandaba a la escuela, era consciente. Mi mamá me mandaba a la escuela. En esta casa el papá no lo mandaba a la escuela. Sabemos El papá lo mandaba a trabajar. No defender a un padre adicto, nadie va a defender no, a una no mamá de una violento, mamá, y Mucho menos violento. Mucho menos violento. muchísimos problemas, nadie Claramente. va a defenderlo. Eh, lo entendemos. Pero todo ese peso no le puede caer a Tiago, a Tiago. ¿entendés? No, Dios no, no, él no. el uno entre no sé cuántos hermanos. Pero lo que digo es que Tiago está al tanto de qué pasa en su sí, casa. pero a eso no podés no lo estoy criticando a Tiago. De él. y si decide, Tiago también era Me parece que es la luz para pues salir de, de ahí también, ¿no? Para ayudar a esa familia. Yo lo más importante para Tiago y los hermanos. Después el padre es una persona grande y creo que puede resolver. Y es el único culpable en esa casa. Pero por eso me padre. parece Pampito que es la luz. Tiago hoy de esa familia me para, salir de para, para bueno, salvar, al juego. salvar en el buen sentido, no para, para que yo. tengan un futuro no, diferente. Sí, salvar Marcela. Porque sí. Vos, fíjate que sí, la, la mismo la hermana casi la más pobrecita una y que el hermano puedan. El papá eh, le pegó. Bueno, no, es que volviendo al juego se... yo creo que Tiago se dio cuenta de todo esto que estamos diciendo, no, porque al principio él se quería probar en la placa y en el último día ya no se quería ir y entiendo no. que Tal vez ante la ansiedad de sentir Puede que puedes estar afuera de la casa Y que tenés que volver a una realidad tremenda, tremenda Tremenda Porque él no sabe lo de su padre Se va a entrar ahora Lo de su hermana Pero sabe a dónde va a tener que volver a dormir Chicos, yo, eso, puedo, yo, ¿puedo, yo lo puedo contar Sí Me sí, siento sí, muy sí, identificado sí. Yo salgo de la casa, estuve una semana en el hotel, claro. por este tema de las entrevistas sí. y demás. Cuando yo después tengo que volver a mi casa, yo no quería volver a mi casa. Y, por, y empecé a ver los problemas, digamos, ¿Cómo es el choque? enfrentar ¿Cómo, los ¿cómo problemas. Es la a, no, a ver, yo no que a la realidad. Y yo dije, bueno, listo, hasta acá llegó todo, todo lo, lo, lo hermoso de esto, tengo que volver a mi realidad, que es esta. Volví a mi casa y me costaba encontrarme. Ya no sentía que era mi casa, ya no sentía que quería estar ahí. Pero no porque la pasaba mal, sino no. porque realmente yo quería que esto empiece a cambiar. Yo desde Porque mí había visto empecé que había. Viste a... que claro. hay una vida mejor. Yo empecé a cambiarlo pero y no está Yo mal. me puse todo al, al hombro de ese laburo para poder. Bren, sí, no cuando... en cambiar. Todo ese proceso, digo, de, de llegar a y tu casa. A mí casa. se me dio rápido. A mí se me dio rápido porque yo salí de la casa. A la Tú. semana yo ya habían podido empezar a laburar con la música. Entonces en yo ya había podido empezar arma, a agarrar para plata para y para para una carrera. Pero ¿cómo lo Sería bueno que hago? te juntes, con Tiago, ¿no? Eso está bueno. ¿Cómo? pero que digo, te juntes con Tiago sería bueno a mí me gustaría conocerlo yo hablé con la hermana apenas entró yo le mandé un mensaje le puse no, no. Eh, lo banco a Tiago eh, porque lo puedes asesorar y le vaya muy bien ojalá ver, tú, Nancy, sí, no, no, perdón Nancy no no no está bien yo después... de parte me encantaría por hablar para, para que el golpe de realidad no, no sea tan, tan duro no y vamos a gestionarlo Brian yo no tengo problema acá estamos gracias por, por la... la visita a ustedes, sí, vamos a